Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de Tenorchart en español El día de hoy quiero mostrarles la forma más fácil de cómo transferir los datos desde Android hacia un dispositivo IOS de una manera bastante sencilla Así que chicos sin más preámbulos comencemos con el video Y bien chicos todo hemos pasado por esta situación De que tenemos un dispositivo Android Y de momento compramos un dispositivo IOS Y queremos transferir todos los datos Desde el dispositivo Android hacia el dispositivo IOS Sabiendo que son sistemas totalmente diferentes Y algunas veces las copias de seguridad no son compatibles Entonces en este video te voy a mostrar Una forma gratuita de cómo transferir esos datos Hacia ese dispositivo IOS Bien, para esto vamos a configurar de manera inmediata el dispositivo Android, luego vamos a configurar el dispositivo iOS. En el dispositivo Android vamos a ir a nuestra tienda de aplicación Google Play y vamos a buscar esta aplicación que se llama Trasladar iOS. La van a instalar, es una aplicación que ocupa simplemente un megabyte. La van a instalar y una vez la instalen van a dar en abrir. Le van a dar por acá donde dice continuar, van a ofrecer todos los permisos, se lo van a otorgar todos los permisos que le pide la aplicación, le pide acceso a los mensajes, al calendario a todo prácticamente le pide permiso para poder trasladar los datos vamos a dar en continuar ya yo le he dado todos los permisos, aquí le vamos a dar en aceptar para aceptar los términos y condiciones aceptamos y como pueden ver aquí dice que busquemos el código en nuestro iPhone de manera literal dice si no ves un código en tu iPhone, iPad o iPod Touch asegúrate de estar en el asistente de configuración de iOS y de haber seleccionado transferir datos desde Android Hasta aquí hemos llegado con el celular Android por el momento Así que ahora vamos a pasar con el dispositivo iOS para lograr ver cómo transferir estos datos Bien, en el dispositivo iOS debemos estar en esta pantalla que es el asistente de configuración Esta pantalla se ve básicamente cuando encendemos nuestro iPhone nuevo o si su iPhone no es nuevo pues deben de restaurar el iPhone para poder llegar a esta pantalla Es decir, borrar todos los datos del iPhone para poder llegar a esta pantalla y así poder transferir los datos Vamos a configurar nuestro iPhone, vamos a elegir un idioma, en este caso vamos a elegir el idioma español Vamos a elegir un país, listo, aquí le vamos a dar donde dice configurar manualmente Tenemos que conectarnos obligatoriamente a una red Wi-Fi porque debe de conectarse directamente con los servidores de Apple Entonces vamos a conectarnos a una red Wi-Fi Aquí vamos a continuar con el proceso de configuración Y aquí le vamos a dar configurar Touch ID más tarde No usar Vamos a omitir el código nuevamente por acá Todo esto lo podemos configurar más tarde No usar No usar código Y esta es la pantalla que necesitamos en el dispositivo iOS Esta es la pantalla que nos está solicitando el Android Ya aquí la tenemos Y como ven por acá Dice trasladar datos desde Android Acá en el dispositivo Android Vamos a ver que esa sería la pantalla que nos está solicitando Vamos a desbloquearlo por aquí Aquí está la pantalla que nos dice que busquemos un código para poder transferir los datos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir por acá ahora Vamos a seleccionar acá donde dice trasladar desde Android Le damos en continuar Aquí vamos a ingresar este código que tenemos por acá Ingresamos 522262 Como pueden ver le damos en continuar y ahora se va a estar conectando con el dispositivo IOS Le damos por acá donde dice conectar Como ven aquí dice que ya está conectado Dice que está autenticando Y aquí dice que está preparando Ambos dispositivos ya se están preparando para lo que es la transferencia Claramente la duración de esta transferencia va a depender de los datos, de la cantidad de datos que tengamos en el dispositivo Android Algo bastante importante que quiero mencionarles es que si el dispositivo Android es de mayor capacidad, es decir, es de 128 GB por ejemplo Y el dispositivo iOS es de 64 GB, no intenten hacer este proceso porque les va a fallar ya que no va a dar abasto para poder recibir todos los datos del dispositivo Android como pueden notar aquí el dispositivo IOS dice que está esperando al dispositivo Android aquí nos marca todo lo que se va a transferir hacia el dispositivo IOS podemos desmarcar en caso de que no querramos eh, pasar alguna información entonces simplemente le damos en continuar ya cuando tengamos todo marcado Le damos en continuar y automáticamente se empezaría a transferir los datos Aquí dice que tardaría alrededor de 9 minutos para transferir los datos Eso sería todo el proceso para poder transferir toda la información desde el Android hacia el dispositivo iOS En caso de que simplemente ustedes quieran pasar los datos de WhatsApp que comúnmente eso es lo que las personas siempre buscan Pasar los datos de WhatsApp desde el Android Hacia el dispositivo iOS Esto simplemente lo podemos hacer con un solo software Llamado iCarPhone Que se lo voy a presentar en estos momentos Bien chicos ya estamos por acá en nuestra PC Y vamos a estar en la página de Tenorshare De donde vamos a descargar el software de iCarPhone pero especialmente para la transferencia de WhatsApp entre dos dispositivos Ya que este software también funciona como gestor de archivo para los dispositivos iOS En este caso lo vamos a descargar enfocado a la transferencia de WhatsApp Por aquí podemos ver todo lo que puede hacer el software Recuerden que todos estos links yo se los voy a estar dejando en la descripción del video Para que ustedes puedan descargarlo de una manera bastante sencilla también en la descripción de este video le voy a dejar un código para que puedan tener un cupón de un 30% de descuento Porque obviamente este software no es gratis pero tendrían un precio más asequible al utilizar el código de la descripción Así que vayan directamente desde los enlaces que les voy a dejar en la descripción Una vez estemos aquí en esta página vamos a proceder a descargar el software, está disponible tanto para Mac como para Windows En este caso como utilizamos el sistema operativo Windows pues vamos a dar por acá donde dice descargar gratis Y automáticamente se empezaría a descargar el software Mismo que debemos instalar de manera inmediata con unos sencillos pasos Simplemente hacemos doble clic, siguiente, siguiente y listo Yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado Por acá lo tenemos, este es el icono que nos dejaría el programa a la hora de instalarlo Muy parecido al icono también del software iCalPhone enfocado a la transferencia de datos En este caso utilizaríamos este como les dije al principio del video Que es enfocado a la transferencia de WhatsApp Una vez lo hayamos instalado pues lo vamos a ejecutar simplemente con doble clic le damos los permisos de administrador y nos va a presentar directamente nuestra primera pantalla del programa. Aquí si se fijan no solamente podemos transferir los datos del WhatsApp Messenger, también podemos transferir los datos de WhatsApp Business y también de LINE, entre otras aplicaciones. En este caso, para no hacer el video tan extenso, nos vamos a enfocar en hacerlo directamente desde el WhatsApp Messenger. Vamos a elegir esta opción por acá. Y si se fijan, en la parte izquierda tenemos tres opciones. Número uno la transferencia. Número 2, copia de seguridad. Y la tercera opción es ver y restaurar, obviamente la primera sería para transferirlos a todo WhatsApp entre un dispositivo y otro La segunda opción para hacer una copia de seguridad de cualquiera de los dos dispositivos Haríamos una copia de seguridad directamente en nuestra PC Y por último restaurar una copia de seguridad que ya hayamos hecho anteriormente Pues elegimos la primera opción que es la opción de transferencia y aquí vamos a conectar los dos dispositivos Tanto el Android como el dispositivo iPhone Bien chicos, una vez hayamos conectado los dos dispositivos, pues nos van a aparecer por acá. Si se fijan, el origen tenemos que es Samsung y el destino tenemos el iPhone 6S. Aquí en esta parte hay un punto sencillo, pero debemos de tomarlo en cuenta. Si queremos pasar los datos de WhatsApp desde el Samsung al dispositivo iOS, pues debemos de obtener el Samsung como dispositivo origen y como dispositivo destino el iPhone como se muestra en pantalla En caso de que sea algo contrario que lo que deseamos es pasar los datos de WhatsApp desde el iPhone hacia el Android Pues en esta flechita podemos intercambiar los dispositivos Ahora el dispositivo origen sería el iPhone y el dispositivo destino sería el Samsung Vamos a intercambiarlo porque vamos a pasar los datos de WhatsApp desde el Android hacia el dispositivo iPhone una vez ya sepamos todo esto, pues le vamos a dar acá donde dice Transferir Aquí nos va a pedir que le demos lo permiso en el dispositivo Android En caso de que no se le muestre un mensaje, le vamos a dar por acá donde dice Mostrar de nuevo Y en el dispositivo le vamos a dar donde dice Permitir Y automáticamente ese mensaje desaparecería de la pantalla Y ahora sí podemos continuar con el proceso de la copia de seguridad Como ven aquí también nos da otro mensaje Indicándonos que si tenemos alguna información en el WhatsApp que está en el iPhone Pues la vamos a perder porque los datos se van a sobrescribir. Le vamos a dar en Continuar y automáticamente empezaría con la transferencia en primer lugar se empezarían a respaldar los datos del dispositivo origen es decir de manera automática se empezaría a hacer una copia de seguridad mientras se hace la transferencia en este caso tenemos que seguir todos los pasos que tenemos aquí si aquí, se fijan aquí lo único que nos está solicitando es que vayamos al dispositivo origen en este caso al samsung y en configuraciones busquemos la parte de chat luego de chat busquemos la parte de copia de seguridad Elijamos que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive y luego la guardemos directamente en el dispositivo Una vez hagamos esto, como ya yo lo he hecho, le damos en continuar Y aquí sí empezaría a obtener los datos de WhatsApp del dispositivo origen para poder pasarlo al dispositivo destino Yo obviamente voy a pausar este proceso porque como pueden ver por acá Esto se tomaría bastante tiempo y el video se haría bastante extenso Entonces en este caso... Yo voy a pausar el video y regreso cuando ya todo el proceso haya finalizado Ustedes simplemente deben de seguir los pasos que se les van a ir mostrando en pantalla Para que puedan tener una transferencia totalmente exitosa Algo que les quiero aclarar chicos es que durante este proceso puede que el dispositivo se le reinicie varias veces Y que el WhatsApp se le desinstale y se le vuelva a instalar para poder hacer todo este proceso Así que todo esto es totalmente normal, así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se pasen todos los datos y bien chicos hemos llegado a la parte final de este video Si siguieron todos los pasos que le indicaba el programa de iCarPhone Pues van a tener en su dispositivo IOS todos los datos del WhatsApp que transferimos desde el dispositivo Android Aquí quizás lo vean un poco difuminado y es debido a que se muestran informaciones que son personales Que no sería conveniente mostrarla en pantalla pero si siguieron todos los pasos al pie de la letra Pues van a tener todo su chat, todas sus conversaciones, todas sus fotos Aquí en el dispositivo IOS En caso de que lo hayan hecho desde el Android al dispositivo IOS de lo contrario lo tendrían en el dispositivo Android. Recuerden que todos los links que utilizamos aquí en el video lo van a encontrar en la descripción en conjunto con un código para que puedan tener un descuento a la hora de comprar el programa. No olviden suscribirse a este canal de TenorChar en español porque vamos a seguir trayendo más videos. Déjanos tu comentario ¿Cuál fue tu experiencia utilizando el software. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.